Hola, en este vídeo vamos a aprender a dar los primeros pasos con Telegram, una aplicación de mensajería instantánea que podemos usar desde nuestros teléfonos o desde eh, cualquier dispositivo móvil. Así que eh, va a ser una nueva herramienta con la que poder estar en comunicación con nuestro trabajador o trabajadora social sin necesidad de intercambiarnos los números de teléfono, solo con un nombre de usuario. Y lo vamos a aprender ahora mismo. Empezamos. En primer lugar vamos a instalar Telegram. Para eso vamos a ir a nuestro Google Play, al Play Store, y vamos a buscar la aplicación Telegram. Buscamos es esta Telegram, FCLLC, bien, y le vamos a dar a instalar. Aceptamos los permisos. se va a descargar en nuestro teléfono y se va a instalar. Telegram es un sistema de mensajería instantánea, mensajes de voz e intercambio de archivos muy similar a WhatsApp, pero con unos sistemas de seguridad y una serie de funcionalidades mucho más prácticas. Entre otras cosas, hemos de tener en cuenta que Telegram es eh, una empresa, un, una organización sin ánimo de lucro. ¿Vale? Por tanto, no requiere de publicidad y venta de datos para financiarse. Y una vez instalada, le damos a abrir y vamos a llegar a la interfaz de Telegram. Bien, nos hace un, eh, bueno, pues un eh, repaso de algunas características que podemos ir leyendo, pero vamos a darle a empezar a chatear. ¿Qué nos va a pedir? Telegram, igual que WhatsApp, va vinculada a un número de teléfono. Posteriormente, vamos a poder utilizar Telegram, y vamos a verlo en el vídeo, sin necesidad de intercambiar el teléfono con nadie. Vamos a usar sus herramientas sin intercambiar nuestro teléfono. Pero... Necesariamente para crear nuestra cuenta va vinculado al número de teléfono y después ya podremos utilizarlo en cualquier otro dispositivo con nuestra cuenta pero sin necesidad de intercambiar teléfono como digo. Así que voy a añadir un número de teléfono y continuamos. Bien, he añadido un número de teléfono y ahora lo que va a pasar es que va a llegar eh, un código de verificación al a, teléfono donde esté instalada la tarjeta SIM vinculada a ese número, si lo estamos haciendo desde el mismo teléfono, perfecto, lo, incluso lo puede reconocer solo, si es otro teléfono, le tenemos que tener a mano para poner el número, que es mi caso en este momento, entonces voy a poner el número que me han dado y seguimos, bien, una vez que pones el número, eh, automáticamente llega a tu eh, contenido. En este caso, como yo ya lo uso con anterioridad, pues me aparecen mis eh, canales, mis grupos y mis conversaciones. Bien, vamos a ver eh, ahora qué ajustes vamos a tener que hacer para que de aquí en adelante no eh, haya acceso a mi número de teléfono cuando use esta herramienta. Voy a desplegar el menú arriba a la izquierda en las tres rayitas. Y bien, aquí voy a poder personalizar todo mi, eh, toda mi cuenta, ¿no? Eh, pero lo primero que voy a hacer es ir a ajustes. Voy a ajustes y el primer punto que tenéis que tener en cuenta es que para poder evitar usar vuestro número de teléfono vais a, que te a necesitar un número, un nombre perdón, de usuario. Pinchamos en nombre de usuario, yo tengo puesto este, pero podéis poner el que queráis, eso sí, una vez que le deis al tic de la parte superior derecha, os dirá si está disponible o no, porque puede ser que otra persona lo haya añadido, y fijaos en los detalles, porque eh, lo que vamos a hacer es que a partir de ahora, si, si la gente nos busca en el buscador de Telegram, que ahora veremos, con este nombre, le voy a copiar para mostraroslo, eh, le apareceremos, pero al acceder eh, va a poder mandarnos mensajes y así lo configuramos, pero no va a poder acceder a nuestro número de teléfono. Y luego además vamos a poder compartir nuestro perfil de Telegram a través de este enlace que veis abajo, que se personaliza, sería un t.mi barra y vuestro nombre. El, el nombre de usuario que estáis creando en este momento, ¿vale? Esta es la forma de poder utilizar Telegram sin vincularlo a un número, sino a un nombre de usuario. También en cualquier momento podemos anular este nombre de usuario, simplemente habría que dejar esto en blanco y nadie podría encontrarnos, porque si no, solo con localizar este nombre en Telegram, cualquier persona nos puede escribir. Bien, entonces una vez que hemos hecho esto, podemos ir ir a privacidad y seguridad. Y en privacidad y seguridad, aparte de, bueno, pues definir quién puede ver mi número de teléfono, puedo poner que nadie, esto es lo que tendríamos que hacer ahora, poner nadie, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a poner nadie, eh, ¿quién puede encontrarme por mi número? Todos o mis contactos. Bien, ¿esto qué quiere decir?, que quien tenga mi número de teléfono almacenado en el teléfono le pueda eh, aparecer, eh, lógicamente, que tengo Telegram, ¿vale? lo que no quiere decir que le vaya a aparecer mi número a una persona desconocida. No obstante, podemos añadir eh, excepciones. Daríamos el clic para aceptar, ¿vale? Le daríamos a aplicar. Bien, ¿qué más? podemos hacer, saber si eh, a qué hora es la última vez que me he conectado, si estoy en línea o no, lo podemos activar o desactivar, para todos, para mis contactos o para que nadie lo sepa, o poder compartirlo solo con determinadas personas, también la foto de perfil, eh, podemos decidir si se pueden reenviar mis eh, mensajes o no en este pequeño ajuste, y luego podemos hacer las configuraciones para grupos y canales. Y una cuestión de seguridad, eh, Telegram tiene código de bloqueo que puedo activar y poner un código PIN, eh, entonces con ese código eh, es el necesario imprescindible para acceder a a mis eh, conversaciones, si no, no podría verlas, si alguien coge mi teléfono y tengo el código puesto, sin el código, no va a poder acceder a mis conversaciones, y luego una cosa importante, sesiones activas, Telegram es multiplataforma, es decir, lo puedo usar en el ordenador, en el portátil, en un teléfono, en un tablet, en donde quiera, o en varios teléfonos. Desde aquí controlo dónde está abierto, dónde no, y puedo eliminarlo de todas las sesiones, cerrar las sesiones del resto de dispositivos. Puedo configurar para eliminar mi cuenta si estoy fuera de un tiempo determinado, ¿vale? Si no lo uso en un tiempo determinado... Y bueno, hasta aquí lo más eh, importante sobre privacidad y seguridad.